Bien, gracias Carolina, Geryan, gracias al equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, hoy eh, coincide con este paro, este llamado a paro eh, local, pero, bueno, municipal básicamente, que hace el colectivo de organizaciones populares eh, en San Francisco de Macorís con el hecho de que hoy se cumplen 62 años del desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El desembarco de Constanza Maimón y Estero Hondo fue una gesta patriótica que se desarrolla para enfrentar a la tiranía, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El primer, el primer ¿no? de ese desembarco, de esa invasión, como se le llamó también la invasión del 14 de junio, se produce con el... El aterrizaje en, la, en el aeropuerto militar de Constanza de un avión Curtis, un Portland Curtis, que de, aterrizó en, en, la, en el aeropuerto de Constanza, que era un aeropuerto militar doméstico. Eh, con una, un, ese avión venía con, pintado con las insignias de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y eso, eh, por supuesto, fue lo que confundió y permitió que se... Eh, eh, aterrizaran, pudieran aterrizar en una pista militar. Eh, se, se, se plantea que no hubo una co coordinación adecuada porque se pretendía eh, hacerlo eh, por avión, ¿verdad? Hubo uno que se que iba a, a desembarcar en un avión, pero también se iba a hacer por barco, se iba a atracar en el puerto para también entrar por ahí, era, era, era copar tres frentes con la finalidad de encerrar en un círculo a la milicia que iba a salir y entonces poder tener éxito. Fue preparado de esa forma, pero el avión llegó primero y no se produjo el otro desembarco en el momento en que, se, eh, que estaba previsto que se produjera. Y eso, por, por, por supuesto, provocó una, una confusión y permitió primero advertir a la autoridad que ya eso estaba en curso, aunque algunos dicen que hubo una delación previa, que ya eso estaba en curso y segundo, poder atacar el primer frente que estaba todavía más debilitado que el segundo y el tercero que todavía no habían llegado. Lo que quiere decir que esa falta de coordinación es la que provoca que en cierto modo el desembarco no tuviera el éxito que se esperaba. Eh... Solamente sobrevivieron de unos, unos, creo que eran ciento y algo, solamente sobrevivieron nueve personas, nueve personas. Eh, Mayobanes Vargas, estuvo eh, Mayobanes Vargas, estaba este, eh, un señor de apellido Mirabal. Eh, eh, Gómez Ochoa bueno, un gru, Gómez Ochoa era cubano porque ese movimiento de esa invasión de ese tiempo fue apoyada por, por, por gente de, de diferentes nacionalidades, no solamente dominicanos. Así como la guerra de abril aquí en la guerra de abril por ejemplo hubo un combatiente muy famoso muy conocido que era haitiano Jabio Biop era un eh, haitiano de origen francés que era un escritor y hacía era uno de los un gran una gran pluma ¿no? un gran poeta haitiano eh, junto un hombre más o menos de la línea de franklin mieses burgos entonces así los movimientos políticos fueron eh, estuvieron siempre apoyados por gente de otras nacionalidades y aquí no, de, no dejó de darse igual. Muy bien. Eh, hay un libro que para mí ha sido uno de los libros más interesantes que he leído. Y mire que yo he leído algunos libros ya. Eh, un libro escrito por Carlos Rangel. Carlos Rangel, o este Carlos Rangel, es el intelectual venezolano. No el político que fue el primer vicepresidente de Hugo Chávez, sino el intelectual venezolano. Eh, que ha escrito más de un libro. Él escribió un libro en, los, en el año 74, 72-74 más o menos, que tituló Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario. Y una de las cosas que eh, él muestra en ese libro es la equivocación que Latinoamérica como sociedad tiene en el sentido de echarle la culpa a otros de lo que está pasando de Lo que me está pasando El responsable de eso es el gobierno El responsable de eso son los americanos El responsable de eso Entonces La gesta del 14 de junio de 1959 Cuando se produce el desembarco en El, el aterrizaje del avión en Constanza Y luego el desembarco por, por Maimón eh, Lo que demuestra es Que cuando usted tiene la idea y cuando usted tiene el criterio para hacer las cosas de manera correcta y enfocarla desde el punto de vista correcto donde debe de enfocarse, usted tiene éxito. Eso no tiene nada que ver con que eh, al final de todo... Usted haya no haya elegido o haya descoordinado o hay, no haya habido una coordinación adecuada y parte del, de lo que se podía eh, producir no se produjo. Mucha gente entiende que el desembarco de, de Constance de Maimón, la, el aterrizaje en Constanza del avión Cottrell, fue un fracaso porque solamente quedaron nueve personas. Es posible que en su momento, en, su, en, su, eh, en, en el mismo momento en que se desarrollaron estos acontecimientos, se pueda dar como fracaso, pero a la larga fue un triunfo. El desembarco de Constanza de 1959, el, de, el, des, el desembarco de Maimón, el aterrizaje en Constanza para ser más exacto, fue el punto de despegue de el acabose de la tiranía el declive de la tiranía se produce a partir de ese momento y a partir de ese momento el dominicano entiende, muchos dominicanos entienden que a Trujillo se podía enfrentar ese movimiento del 59 da el traste con el partido político 14 de junio liderado por Manolo Tabar Justo que luego en el 63 se alza en las montañas de Quisqueya, dijo en un discurso en la calle El Conde, oiganlo bien, oiganlo muy bien, señores del hartazgo. Si pretenden mancillar el nombre de la República Dominicana, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y ahí se fue, a las escarpadas montañas de Quisqueya, y de ahí independientemente de que ese fue un movimiento también fallido porque fue muy temerario pero fue fallido, pero también es una manera de decirle cuando se tiene conciencia cuando se tiene voluntad, cuando se tiene criterio, hay que hacer las cosas muchas gracias amado José Rosa muchísimas gracias y gracias a toda la gente que estuvo con nosotros de antemano pedirle disculpa. mañana trataremos de leer algunos mensajes, algunas felicitaciones que nos han enviado es eh, un programa muy cargado por el tema del proceso huelgario. Bueno. Feliz día, cuídese, eh, no salga si no es necesario, quédense en su casa. Amado, culminamos. Bueno, bien, gracias Carolina. Señores, pasen un feliz resto del día. Nos vemos mañana, no, no se olviden.